Lightyear es la primera película de Pixar que se estrena en cines luego de la pandemia y esta es mi reseña. Esta película inicia con un texto que nos explica que lo que veremos es una película que existe dentro del universo de Toy Story. Es la película favorita de Andy, la cual fue muy exitosa y le sacaron una línea de juguetes. Esa película es Lightyear y uno de esos juguetes es Buzz. Con Lightyear, Pixar hace su película de acción y aventura en el espacio y tiene todo lo que se puede esperar de ese tipo de películas, monstruos, naves, secuencias espaciales, buena banda sonora, tecnología avanzada y mucha acción. Pero debo decir que que Pixar me tiene mal acostumbrado. Con cada película espero una gran enseñanza de vida y mucha emotividad. Lamentablemente no sentí mucho de eso aquí. Si tienes un mensaje bonito y un montaje de más o menos 10 minutos que le sacará lágrimas a muchos, pero esta película es más una aventura espacial. Y eso está bien. Si eres fanático de las aventuras en el espacio, la comedia inteligente de Pixar y la acción, te vas a divertir mucho con Lightyear. Le doy 3 estrellas y media de 5.